vamos a hacer rápidamente eh, lo que es eh, el resto de, de, de información vamos a a, a crear las rutas ¿no? Cómo se crean las rutas dentro de de express le vamos a decir que vaya a una provincia y que le voy a, a mandar un parámetro a esa provincia ¿no? que es el código del departamento se va a ir adentro del controlador a prop y también a dis ¿no? acá en la ruta va a ser dis y con el código de la provincia nos vamos al controlador vamos a repetir esto revísenlo ustedes con paciencia lo hago rápido para no se haga muy largo el vídeo entonces acá prop lo que va a hacer es ya manejar igualmente el request response, pero voy a acceder a la variable que he mandado como parámetro, que es el código del departamento. como lo accedo? Dentro del request tengo la opción params, que está dentro de la documentación de Express y le voy a decir que me lea la variable cd entonces le digo cargar provincia lo mando el código del departamento y que cuando llegue vamos a corregir esto una vez dice bar código de la provincia es igual a un request params código de la provincia igualmente cargar acá sería prop acá sería lo que es distrito ¿no? con el código de la provincia eh, acá nos falta una coma listo eh, espero sus comentarios eh, denle like a este vídeo para saber que les ha gustado y que están interesados en, en seguir recibiendo más novedades en mi blog lo tengo un poco desactualizado por lo que tengo bastante trabajo pero aprovechando este fin de semana es que he hecho este video para que no pase más tiempo porque lo tenía preparado para hacerlo ¿no? entonces acá lo que vamos a hacer es eh, indicarle que vamos a acceder a la colección de provincias provincias igualmente lo devolvemos distritos distritos distritos distritos ¿no? entonces con esto ya tiene, debería estar, vamos a, a completar acá lo que es este eh, los select lo voy a hacer igual ustedes ya lo harían con el repeat si desean este es pro y este es dis debería de funcionar eh, con el ng repeat dentro de jade eh, cargar distritos entonces acá era que lea las provincias ¿no? Props. acá es P a ver acá es P con el código de la provincia y la descripción de la provincia acá sería código del distrito, la descripción del distrito para lo que es este, los distritos listo a ver, nos falta me parece algo acá mm, acá, esto nos falta vamos a a copiar esto pero cambiar acá que es db acá era prop y acá lo que tenemos que mandarle es eh, lo que es el dentro de, del scope la variable del departamento ¿no? igualmente para este último comentamos copiamos y nos vamos a como indicamos distritos, pero acá le vamos a agregar la variable de la provincia entonces, cargar distritos, acá, cargar provincias y vamos a probarla y efectivamente ya están cargándose ¿no? caja cajamarca caja marca. Y con esto hemos terminado nuestro ejemplo de esta oportunidad. Un video un poco largo, pero espero que haya servido, que hayan llegado con paciencia hasta el final. Si tienen dudas, me, me escriben a los comentarios de este video. Eh, tienen información en mi blog de si es que desean contactarme y poder seguir coordinando y ver qué cosas más adelante podamos trabajar conjuntamente con ustedes. ¿no? Denle like, no se olviden y será hasta otra oportunidad.